Nosotros llevamos, llevaremos a cabo esta gran Asamblea Popular este jueves próximo a las 6 de la tarde en el Club de la Liga de Silvia Pepín, donde contaremos con delegaciones de Las Guarnas, Pimentel, Salcedo, Villarriba y otras comunidades de la provincia y también otras comunidades de la, provi de la provincia de Duarte, pero también de la provincia de Manamirabal. Nosotros en ese conjunto de, de, de de actividades, saldrá de esa, de esa asamblea, un conjunto de actividades que llevaremos y que le decimos desde ya a las autoridades de gobierno que la, con el pasado proceso huelgario la lucha no se cayó, la lucha no se rindió, la lucha no terminó. Nosotros continuaremos el proceso de lucha por justicia para Vladi, pero también por la demanda más sentida de nuestro pueblo, tanto en San Francisco, Salcedo, La Guarna como otros. Así que reiteramos. A partir de esta asamblea, 6 de la tarde, Club de la Liga de Silvia Pepín, se determinarán los pasos a seguir por parte del Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís, compuesto ahora por otro pueblo de la provincia de Duarte y de la provincia hermana Mirabal.